hoy es viernes y el próximo domingo 3 de marzo se celebrará la primera edición de la carrera Ponle Freno Badalona. Badalona es una ciudad que pertenece a la provincia de Barcelona y bueno, esta, esta carrera es muy especial porque además de promover el deporte una de sus principales características es que el dinero recaudado mediante las inscripciones, será dirigido hacia un proyecto a favor de las víctimas de los accidentes de tráfico. Realmente las cifras son alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un millón de personas mueren cada año en el mundo a causa de los accidentes de tráfico. Esto sin tener en cuenta eh, la discapacidad que puede causar esto, este tipo de accidentes en las personas. También nos indica la Organización Mundial de la Salud que es eh, este tipo de accidentes la principal causa de fallecimiento de niños y jóvenes. Y además puntualiza que aproximadamente el 25% de estos fallecimientos se refieren a personas eh, a peatones y a ciclistas o sea esto nos hace eh, pensar o reflexionar en que cuando conducimos eh, de una manera irresponsable no solo estamos poniendo en peligro nuestra vida o la de nuestra familia sino además de otras personas que no tienen culpa de nada que no no, es decir, no tenemos derecho a decidir sobre la vida de otras personas. Entonces, tal vez si en algún momento no lo, no lo queremos eh, hacer, ¿sí? tener precauciones por nosotros, al menos deberíamos hacerlo por otras personas. En referencia a los factores de riesgo, la Dirección General de Tráfico nos comenta los siguientes. En primer lugar, tenemos la velocidad. El aumento de la velocidad media guarda relación directa con la probabilidad de que ocurra un accidente y con la gravedad del mismo. Es decir, a mayor velocidad tenemos más posibilidades de tener un accidente y además de que el resultado de este accidente sea más nefasto, más grave. En segundo lugar, tenemos que conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicoactiva, aumenta el riesgo de un accidente con lesiones graves las sustancias psicoactivas eh, son aquellas sustancias que una vez ingeridas eh, actúan directamente sobre nuestro sistema nervioso central y además causan eh, diferentes alteraciones eh, como ejemplo tenemos las drogas eh, los alucinógenos y el mismo alcohol bueno aquí quería comentar que eh, es posible que las personas cuando o los humanos cuando ingerimos este tipo de sustancias podamos sentir que estamos normal, que nuestros eh, sentidos siguen funcionando como siempre. Pero la realidad es que no, es que estas sustancias eh, causan modificaciones en nuestro sistema nervioso y por eso en muchos casos incluso podemos eh, perder este sentido del peligro. O sea, en estos momentos, cuando estamos bajo la, bajo la acción de estas sustancias, eh, podemos volvernos un poco eh, erróneamente más valientes, o pensado erróneamente más valientes, pero la realidad es que no somos valientes, simplemente es que debido a esta sustancia no sabemos valorar la situación real, no sabemos eh, percibir el peligro real. Entonces, eh, debemos ser muy cuidadosos y... Eh, si hemos ingerido alcohol o cualquiera de estas sustancias es mejor no conducir Bueno, en tercer punto tenemos el uso incorrecto del casco por parte de los motociclistas y bueno aquí quería comentar que o sea, tenemos que meternos en la cabeza que no debo, no, o sea, el sentido de llevar el casco no es para evitar que me ponga una multa o hacer algo por hacerlo, no es algo que realmente me puede salvar la vida ante un accidente. Entonces, vale la pena realmente comprarnos un casco adecuado a, a nuestra edad, a nuestro mm, tamaño. Eh, colocarlo adecuadamente y eh, tomar, tener conciencia de ello. Es que he visto casos en que hay personas que se lo ponen incluso sin atárselo. O sea, solo por evitar que, hay, que les puedan poner una multa. Pero, o sea, es triste, es triste eh, llegar a hacer esto solo para que no te ponga una multa. O sea, si, si lo hacemos para esto es que no estamos entendiendo el motivo de esta medida, que es para nosotros mismos. Bueno, ahora voy a pasar al cuarto punto que es eh, la falta de uso de cinturón de seguridad. Bueno, esto eh, está, está demostrado que si hay un accidente y no tenemos el cinturón puesto, el resultado puede ser mucho peor. Eh, las lesiones pueden llegar a ser mucho más graves. Entonces, vale la pena coger el hábito de ponernos siempre el cinturón de seguridad. Ahora pasaré al quinto punto que nos comentan que eh, instalación y uso incorrecto de los dispositivos de sujeción para niños. Bueno, aquí... Eh, a ver... Eh, las personas que tienen niños normalmente llevan estos sistemas adaptados para llevar al niño, pero es importante adaptarlo bien y eh, tener en cuenta la edad del niño, el tamaño del niño, o sea, no hacerlo solo por cumplir porque es una legislación que nos pide No, no, es importante que esté bien porque de esto va a depender la vida de nuestro hijo o, o del niño que estemos eh, llevando en el coche, o sea que... No, no es hacer las cosas no es hacerlas bien es hacerlas para que cumpla su función su función cuál es protegernos ante un eh, accidente bueno pues lo vamos a hacer para que cumpla su función ahora voy a pasar al sexto punto que es la distracción provocada por el uso de los teléfonos móviles ya que este uso eh, va a reducir la velocidad de nuestra velocidad de reacción a ver, está claro que si estamos haciendo otra actividad cuando estamos conduciendo, esto nos va a distraer, vamos a perder concentración y va a ser eh, nuestra reacción ante un estímulo inesperado, va a ser más lenta. Entonces, lo mejor es intentar no distraernos. El móvil es una herramienta que nos distrae mucho, así que yo sé que estamos un poco enfermos todos con el móvil, parece que no podemos vivir sin el móvil cinco minutos, pero, de, este caso es eh, bastante grave, es, es un caso que, que, vale, tal vez si estás todo el día con tu móvil en tu casa, no estás causando daño a nadie. Pero, si lo haces cuando estás conduciendo, puedes causar daño a otras personas. Entonces, vale la pena eh, tomar esto como, como algo eh, importante, algo, algo grave. O sea, en este caso el resultado puede ser muy nefasto por yo estar usando el móvil. Aquí también eh, quería comentar eh, el, el hecho de que algunas personas usan manos libres para hablar mientras están conduciendo. Y entonces eh, piensan que con esto, bueno, eh, no hay problema porque no estoy usando las manos. Pero es que el problema del móvil no es solo que, que lleves las manos ocupadas, no. El problema del móvil es que eh, lo que estés haciendo, la conversación o lo que sea que estés leyendo, está distrayendo tu mente o sea ya tus sentidos no están en lo que tienen que estar que es en la conducción entonces vale la pena eh, perder este hábito de usar el móvil mientras conducimos Ahora voy a pasar al séptimo punto que es eh, infraestru infraestructura vial insegura que es otro de los factores de riesgo bueno aquí eh, eh, ser, bueno, se refiere más a, a las instituciones o organismos que se dedican a planificar estos cambios y estas medidas en, en las ciudades, en los países, bueno pues eh, que deben estar enfocados a la protección de todos los usuari usuarios viales, no solo de los conductores, sino también de los peatones, de los ciclistas, de los motociclistas, que esté correctamente eh, indicado el paso de peatones, que si existen, por ejemplo, aquí en Barcelona, que existe el carril bici, o sea, está el, el, el servicio de bicicleta para ir por la ciudad, pues ya que está esto, eh, que los carriles bici estén bien indicados, eh, eh, que esté muy bien planificada esta parte, porque si no es así, esto puede, eh, puede ayudar a que se produzcan accidentes entonces bueno, esto, esto va más por la parte de organización de, de los organismos encargados de esto en octavo punto eh, tenemos vehículos inseguros como otro factor de riesgo bueno aquí ya más se refiere también a los fabricantes que se preocupen por eh, producir eh, coches seguros coches que cumplan con la normativa vigente eh, en referencia a seguridad vial y bueno esto va más por esta parte y como último punto tenemos la atención inapropiada tras el accidente. Cuando ocurre un accidente, eh, unos minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que es importante actuar con rapidez y con calma además, o sea, porque si no actuamos con calma eh, es muy difícil que podamos dar una ayuda útil a una persona. Y aquí quería comentar eh, el protocolo PAS, que es un protocolo que podemos eh, aplicar en cualquier situación de emergencia. Eh, las siglas PAS significan proteger, avisar y socorrer. A ver, en primer punto eh, proteger se refiere a intentar... Eh, observar el sitio, por ejemplo, si nos encontramos con una situación de un accidente, lo primero que tenemos que hacer es observar si existe algún riesgo, algún peligro, y tomar las medidas necesarias para reducir ese peligro. Por lo menos eh, no hacer cosas que puedan aumentar el peligro. Entonces, a eso se refiere proteger. Podemos ponernos eh, chalecos reflectantes, eh, los típicos eh, triángulos de seguridad que se colocan en la vía para evitar para que los conductores que pasen se puedan enterar que ha habido un accidente. Medidas como estas. En segundo lugar, tenemos avisar. Y aquí se refiere a avisar a los servicios de emergencia de lo que ha ocurrido, eh, darles la ubicación exacta de dónde estamos, eh, darle la mayor descripción posible de lo que ha ocurrido y bueno eh, eh, estar atentos a... a Cualquier información que podamos transmitir a los servicios de emergencia. Y como último punto tenemos socorrer. Y aquí, bueno, como norma principal, se tiene que eh, evitar mover a la víctima en la medida de lo posible porque no sabemos los daños que pueda tener en la columna o si podemos empeorar su lesión al moverla. Entonces, esto como regla general. Luego, esto hay que adaptarlo a la situación que nos encontramos. Y bueno, eh, sobre todo en este punto eh, nuestra función eh, es transmitir calma, eh, tranquilizar a la víctima, hacerle sentir eh, que está acompañado, eh, explicarle que la ayuda viene en camino. Bueno, es, es más, eh, si no tenemos la, la formación o la experiencia... Eh, esto sería, o sea, hacer estos pasos ya estaríamos ayudando muchísimo para que cuando llegue la ayuda eh, la víctima pueda estar un poco tranquila y recibir esta ayuda bueno, ahora voy a continuar eh, comentando un poco los detalles de la carrera del domingo los fondos que se reúnan en la carrera Ponle Freno, Badalona 2019 serán destinados a la Institución o al Institut Goodman, que es un hospital eh, especializado en el tratamiento y rehabilitación de personas que presentan una lesión medular o personas también que presenten eh, un daño cerebral adquirido o eh, alguna discapacidad eh, relacionada con el sistema neurológico. Badalona eh, será la primera eh, parada de este circuito de carreras eh, Ponle Freno eh, del año 2019. Las siguientes paradas serán eh, en las ciudades de eh, Murcia, Málaga, Pontevedra, Vitoria y finalmente en Madrid. La carrera está organizada por A3media, que es un grupo de comunicación español Cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Badalona y está patrocinada por AXA, que es una multinacional de seguros. Y bueno, eso es todo lo que quería comentar hoy y nada, el domingo a correr por esta bonita causa.